Buenos días a todos y gracias por eh, estar viendo este video sobre visualización de datos en el espacio ambiental eh, como parte del curso organizado por el profesor Tom Peterson eh, del Biodiversity Informatics Training Curriculum. Eh, mi nombre es Luis Escobar, eh, yo soy assistant professor en Virginia Tech y eh, quiero comenzar por... Eh, recordar un poquito que cuando trabajamos en modelos de nicho ecológico y buscamos este, utilizar eh, estos métodos para, para análisis espaciales, nuestro meta final es tratar de entender un poco la distribución geográfica de las especies. Entonces nosotros eh, estamos eh, acostumbrados a pensar en, en un espacio geográfico. Eh, yo... As, eh, atribuyo que a esto, que nosotros tenemos eh, ese pensamiento en el espacio geográfico, que tenemos un sesgo eh, geográfico, digamos, eh, al hacer modelos de nicho ecológico. Y es que estamos haciendo la limpieza de los datos, la selección de las variables y la interpretación de los modelos, generalmente un espacio geográfico. Entonces, este, este sesgo... Eh, que tenemos al, al colectar los datos en la geografía y interpretar los modelos después en, en la geografía, hace que tal vez estemos eh, dejando de un lado algunos uh, eh, patrones que tal vez pueden eh, ser apreciados mejor si estamos pensando, no en el espacio geográfico, pero también en el espacio ambiental. Entonces, eh, la meta con esta presentación es darles un una introducción de, de lo que yo creo es eh, apropiado a la hora de visualizar los datos colectados en el espacio geográfico, pero interpretados y, y hacer un diseño de, del estudio en términos de modelamiento de nicho ecológico en el espacio ambiental. Quiero darles un ejemplo súper cortito de, de cómo esto puede impactar nuestra interpretación de los modelos. Y esta es una alga, eh, Nitelopsis obtusa, que... Sorprendentemente, es, eh, en, está en peligro en, en el Reino Unido. Eh, hay, hay esfuerzos para restaurar sus poblaciones, porque ya empieza a ser una especie que se encuentra cada vez menos. Pero en Norteamérica es una especie invasora que ha estado expandiendo su distribución con poblaciones abundantes y es un problema, es una peste en muchos de los lagos de, de América del Norte. Entonces, esta, esta diferencia en por qué un, en unas áreas es una especie que, a, que le está costando mantener sus poblaciones y en otras muy abundante, puede asociarse a estas ideas de que el, depende en dónde están estas poblaciones en términos no solo geográficos, pero en condiciones ambientales. Por ejemplo, en dónde se sitúa esta eh, eh, nitelopsis obtusa en su nicho fundamental. De pronto, las poblaciones en Norteamérica están en el centro del nicho, por eso son muy abundantes, y tal vez las que están en su zona nativa, en el Reino Unido, están en, en el borde del nicho, ¿verdad? Ya no, las condiciones no son tan adecuadas como en otras zonas eh, ambientales, digamos. Y estas son ideas de, de que siguen la... Y la teoría de que las especies van a ser más abundantes en el eh, centro del nicho, ¿verdad? Bueno, y esto ya se había discutido eh, unos años atrás, de que las poblaciones son más abundantes y el, el crecimiento poblacional es, es más acelerado o más estable en el centro del nicho, pero también hay otras teorías que, que, que proponen, por ejemplo, que va a haber más diversidad genética en el centro de... El nicho o que en estos espacios ambientales, si ustedes ven eh, eh, esta figura, a eh, eh, se refiere a que hay más crecimiento poblacional en el centro del nicho y C por ejemplo habla de cómo en el espacio ambiental yo puedo tratar de entender los diferentes linajes, cómo se distribuyen los diferentes linajes o cómo ha sido el proceso de especiación de los linajes en un espacio ambiental eh, a través de diferenciación de nicho, por ejemplo. Son solo ideas, pero lo importante aquí es que ocurren en un espacio ambiental. Eh, ¿Qué es esta figura? Aquí? Bueno, y esta es una forma de visualizar datos eh, ambientales en el espacio geográfico. Y quiero que vean, esta es una, es una figura de temperatura en Australia. Y la flecha roja muestra... Eh, un mismo valor de temperatura, que son 16 grados, para el mes de junio, según los datos de Worklink. Entonces, lo que yo hice aquí fue identificar otros píxeles en este mapa, otros sitios en este mapa, que tienen exactamente el mismo valor. Entonces, todas las otras cruces negras tienen el mismo valor de temperatura que la cruz roja. Entonces, algo interesante aquí es que todos estos otros datos son duplicados uh, y son, son el mismo valor. Y si yo me paso al espacio ambiental, por ejemplo aquí, todo este montón de puntos eh, de cruces negras van a representar un solo punto en el espacio ambiental. Eso, eso es lo que conocemos como la dualidad de Hutchinson. Como estos datos ambientales representados en la geografía pueden no representarse en el mismo número en el espacio ambiental. En esta figura de abajo pueden ver, por ejemplo, es, es, es un ejemplo hipotético, las zonas eh, grises en el espacio geográfico, que es, es, es un, un área bastante amplia, en el espacio ambiental representan solo un píxel. Eso puede darse, por ejemplo, en un desierto, zonas súper extensas, pero ambientalmente no son muy diversas. En el otro extremo, en el espacio geográfico, tenemos esta pequeña mancha verde, que es, geográficamente son, amb son ambientes que no ocupan mucha, mucha área, ¿verdad? Pero eh, cuando vemos el espacio ambiental del lado derecho, ven que verde ocupa mucha diversidad de ambientes. Eso se puede ver si pensamos en una montaña, por ejemplo. Geográficamente limitado, pero en condiciones ambientales bastante diversas. Entonces, teniendo en mente eh, todas estas eh, ideas de cómo interactúa la parte geográfica y la ambiental, quiero mostrar aquí otro ejemplo hipotético de, del nicho fundamental de una especie, y es este elipsoide gris eh, en, sobre un, un background de condiciones ambientales, que son estos puntos negros eh, de temperatura anual promedio, en el eje de la X y precipitación anual en el eje de la YS. Y pues pueden ver que el elipsoide, por ejemplo, es muy amplio, pero no está completamente lleno de puntos, lo que significa que no todas las condiciones climáticas de este nicho fundamental ocurren en, en la vida real, digamos, en los climas actuales. Por ejemplo, la flecha, la flecha negra que estoy poniendo ahí muestra que ahí, esa zona del elipsoide es una zona vacía, Así que no hay valores eh, en la, actuales en la Tierra que representen esa combinación exacta de temperatura y precipitación. Entonces cualquier modelo que vaya a, digamos, llenar ese vacío o adivinar, estaría extrapolando, ¿verdad? Entonces nosotros, en este nicho fundamental, que es el ideal, que tal vez son las condiciones que realmente tolera la especie, Tal vez no existen todas las, esas condiciones en la Tierra. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Nosotros trabajamos con un subset de esas condiciones que en esta presentación yo los voy a llamar nicho existencial. Eh, y con eso, es lo que tenemos, con eso es lo que tenemos para trabajar, digamos. Pero la especie muchas veces no se distribuye a través de todas las condiciones que puede tolerar. Se distribuye solo en una, en una porción. Y eso en esta presentación lo, a, lo vamos a llamar el nicho realizado. De, de la especie. Entonces, en donde, donde sí está, que son estos puntos azules, muchas veces el investigador no es capaz de muestrear absolutamente a través de todo el rango de distribución de la especie, sino que es, muchas veces hay sesgos en el muestreo, tal vez solo en un continente o solo cerca de carreteras. Entonces, tenemos el área que nosotros muestreamos o el, o el área, el, el nicho observado. Lo, lo voy a llamar así en esta presentación nomás. Eh, y con este pequeño eh, pedazo de información es que nosotros estamos generando los modelos, ¿verdad? Con esta con este, eh, este porción de información queremos informar nosotros a los algoritmos para que reconstruyan el nicho. Entonces, una pregunta muy importante que yo tengo para ustedes a la hora de que ustedes estén trabajando con sus modelos es... Okay, ¿Qué nicho están tratando de reconstruir con sus datos? Y eso es algo que tiene que quedar súper claro y, y yo creo que es una de mis, mis principales preguntas eh, cuando yo estoy revisando un manuscrito. Muy bonitas sus figuras, muy bonito eh, la colección de datos, pero y, y, y está modelando el nicho. Nomás me gustaría saber qué nicho, ¿verdad? Eh, porque eso tiene mucho que ver con los supuestos que nosotros tengamos, los riesgos que estemos dispuestos a tomar. Entonces, eh, por ejemplo, aquí tengo un mapa de Uruguay, abajo a la derecha, eh, donde muestro zonas con sesgo muestreo, que son zonas que tienen más densidad de población, porque asumimos que donde hay poca gente hay pocas muestras, o al menos eso pasa con especies invasoras muchas veces. Eh, en una zona súper restringida que yo muestré, eh, que serían las partes azules intensas y con esa información estoy tratando de reconstruir el nicho fundamental que para esta especie hipotética es toda la, la zona, la, las zonas negras que están en el mapa de arriba, ¿verdad? Entonces es, es hay que tener en cuenta que estamos trabajando con datos muy limitados. Trabajando con esos datos limitados, imaginemos que yo calibro eh, mi, mi modelo aquí en el primer cuadro negro eh, pensando en el nicho, los, los datos que tengo en, el, en, en la presentación anterior, eh, a través de todos los puntos que caen dentro de mi, de mi elipsoide, usando un modelo de, de, de, de regresión, súper sencillo, modelo lineal, y vean cómo se reconstruye muy bien el elipsoide, se llenan los vacíos y me dice que los valores más ideales para la especie, en función de esos datos, Serían las zonas más rojas. Abajo, cuando yo le doy una porción de información eh, más pequeña, vean que no se reconstruye completamente el elipsoide, solo una parte. Entonces, estoy subestimando el, el nicho fundamental, ¿verdad? Y la, otra vez, ahora las zonas rojas ya están en, otro, en, en otra posición. No, no es idéntico al, al, al modelo de arriba. Entonces, supuestos muy distintos... Cantidad de datos muy distintas, resultados muy distintos. Si utilizo eh, hipervolúmenes, que estos ya no trabajan mucho con, con regresiones, sino que es más un análisis de densidad, pero en el espacio ambiental. Aquí pueden ver arriba que para reconstruir el nicho fundamental, cuando le doy todos los datos que, que, que tengo disponibles, todos lo los puntos que caen dentro del, del elipsoide, Aquí me dice que lo más ideal para la especie son estas zonas eh, abajo eh, hacia la derecha en el elipsoide, todos los puntos rojos que vemos, ¿verdad? Eh, ya no me dice que el centroide del nicho o las zonas más ideales del nicho están en el centro. Entonces, esto en el mapa va a ser un mapa muy distinto a si yo tuviera un mapa con un modelo lineal, ¿verdad? Entonces, eh, si le doy menos información, que sería la parte de abajo, eh, de aquí de, de, de, del, del modelo de, de Kernel Density Estimation que es KDE eh, con menos información que es la información que realmente tal vez tengo de la distribución de la especie el modelo es completamente distinto si cambio de algoritmo ¿verdad? vamos a ver otro algoritmo que es Marble eh, y este eh, básicamente es un análisis de clusters en el espacio ambiental y pueden ver que algunos puntos eh, cuando estoy modelando el nicho fundamental, que es FN, arriba, eh, quedan fuera por cómo funciona el algoritmo. Eh, eh, tiene un, un umbral que uno le puede modificar. Pero me dice que el, el clúster más importante es donde hay más datos. Y viendo abajo, cuando trato de reconstruir el nicho realizado, eh, los clústers que me identifica son mucho menores porque hay puntos por ahí más aislados que no forman clústers. Entonces, eso, esa información también... Eh, está quedando afuera con este supuesto, con este algoritmo. Si uso Maxen con, con los parámetros default, así como click and run, eh, como, como, como dice el, el manuscrito de Robert Anderson. Pues el, re, el resultado de arriba es utilizando todos los datos, todos los puntos que caen dentro de mi elipsoide, que es en este caso mi nicho fundamental, Puede reconstruir bastante bien las, lo, que, lo que reconstruyó primero el, el, el primer modelo en donde básicamente me dice que las zonas más ideales son los centros del elipsoide cuando yo le doy abajo eh, la información un poquito más limitada el modelo es completamente distinto y me dice que las zonas más ideales en rojo son donde hay más puntos ¿verdad? y en este caso eh, ya no logra predecir ahí afuera en donde ya no tengo datos entonces eh, finalmente ahora eh, pues una tendencia bastante fuerte es seleccionar los modelos en base a, a caíque información criterio y pues eh, el mejor modelo en este caso puede que haya sido eh, eh, modelo cuadrático que es uno de nuestros favoritos al menos con yo chao un colega de china y yo creemos que el, los modelos eh, de max en cuadráticos tienen mucho sentido biológico y así los estuvimos eso estuvimos proponiendo eh, pero cuando vemos cómo qué, es, qué, es, qué significa esto en el espacio ambiental tenemos aquí que los valores más altos de idoneidad climática para la especie están hasta aquí arriba en, el, en, el, en el, la, la, las zonas más extremas de clima. Eh, y aquí abajo, cuando le doy menos información, me da el mismo patrón. ¿Qué significa esto? Si a ustedes les llamó la atención eh, este resultado y dicen, pues, pues no tiene sentido, creo que cumplí mi función con esta presentación de, de hacer que por lo menos se pregunten qué significan estos modelos en el espacio ambiental, ¿verdad? Lamentablemente, es muy poco lo que vemos eh, de los modelos en, en el espacio ambiental para la interpretación y generalmente nos basamos en la geografía. Entonces, por ahí las interpretaciones no pueden ser las más adecuadas. Yo, en una presentación más adelante, en unas semanas, eh, vamos a hacer otra presentación hablando de cómo interpretar los modelos en el espacio ambiental. Esta presentación se va a limitar solo a, a algunos ejemplos de cómo visualizar los datos en el espacio ambiental, pero la idea es que ya seamos más críticos, ¿verdad? Eh, bueno, este es como Tom Peterson propone que... Eh, es lo que está pasando el, el esquema de, de trabajo cuando estamos utilizando los modelos por, por defecto. Esta es una modificación de una de sus figuras. Eh, pero básicamente, en orden de, de importancia, vamos a ver que ese tamaño del, del círculo, y aquí el algoritmo es súper importante, lo que el algoritmo diga, esa es, esa es la pura verdad según este, este esquema de, de, de utilizar los parámetros por defecto, meter los datos y darle clic. ¿verdad? Las variables ambientales por ahí no se piensan mucho, se utilizan las que las, se, casi que se escogen por tradición, no, por, no porque tengan sentido biológico, y la calidad de los datos de ocurrencia van a estar en el medio. Eh, y solo estas, eh, estas eh, textos en colores son las decisiones que va a tomar el, el modelador generalmente, ¿verdad? Cuando Utilizamos el otro esquema de trabajo que propone Peterson. Eh, ya se pone más complejo. Eh, el, algori el algoritmo, las variables ambientales, eh, los datos de, de reportes de la especie son todos importantes. Y el, el investigador tiene que tomar un montón de decisiones. Y cada decisión es un supuesto. ¿verdad? Entonces es una serie de, de supuestos y de riesgos que el investigador está tomando que van a cambiar de una especie a otra y de un estudio a otro. Entonces, eh, es más complicado que simplemente meter los datos al software y, y correr el, el análisis, ¿verdad? Eh, para mostrar un poquito la, la visualización de datos en espacios ambientales, yo quiero eh, mostrarles este ejemplo de, de, del zebra muso, que es el mejillón zebra, que es una especie invasora, pero su rango nativo es... Aquí en el, eh, Eura, eh, Eurasia, esta zona de aquí, la zona que tiene este sombreado, aquí estaría Italia, aquí estaría Rusia, entonces es esta zona de, de por aquí. Eh, y de aquí la especie empezó a ser invasora en Europa, todavía sigue su invasión en Europa, pero eh, también es invasora en, en Norteamérica, ¿verdad?, eh, es, una, es una especie invasora bien, bien eh, molesta, puede invadir las, las playas. Por ejemplo, aquí vemos un montón de mejillones en la playa cuando bajó la marea y estos mejillones te, te cortan la piel, son súper duros. Pero además, hay, hay, además de, de lo molesto que son para el turista, eh, dañan la infraestructura. Aquí vemos que eh, en seis meses, al lado derecho, en estas tuberías de agua, si ustedes tienen mejillones, invaden y pueden incluso tapar las, las cañerías. entonces son, mi, son millones en costos anuales eh, que, que se genera y es súper agresiva y, y, se, y se expande en cualquier superficie, ¿verdad? En botes, en, en basura, en rocas, pero también en especies. Así que cambia toda la dinámica en, en, en los cuerpos de agua. Eh, aquí pueden ver al lado izquierdo abajo que ha cambiado todo el paisaje. Filtra mucho, ya no hay tantos nutrientes en el agua, cambia la claridad del agua, cambia la temperatura. O sea, es, es una cascada de efectos. Y aquí abajo a la derecha vemos que hay un montón de, de, de, de mejillones invasores sobre un mejillón nativo, que es más grande, o sobre una langosta. Esta es la distribución en las zonas eh, donde es invasora la especie. En, en Norteamérica, puntos rojos, y en Europa, en puntos verdes. Y nosotros queríamos ver cómo fue el proceso de invasión pero no en el espacio geográfico, queríamos ver el espacio ambiental, que era lo que estaba pasando. Bueno, antes de ver eso, este fue el proceso de invasión en Norteamérica, cómo la especie eh, ha estado expandiéndose geográficamente a través de los cuerpos de agua de los ríos más importantes o a través de botes eh, de, de pescadores, por eso van a haber algunos brincos de unas zonas hacia otras bastante dramáticos, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, ¿verdad? de esto nosotros entonces colectamos una serie de variables ambientales que creíamos que eran importantes para la especie eh, a, a escala fina, a escala de paisaje no voy a detenerme mucho con esto porque ya lo vieron pero buscamos variables que no estuvieran correlacionadas y bueno, esta fue la distribución que eh, Original de la especie, por aquí hay unos puntos azules, eh, ah no, no, no, perdón. Por aquí hay unos puntos rojos, que es el rango nativo, y aquí la, las zonas de invasión en Europa. Después tenemos eh, que incrementa su zona de distribución, ya empieza a, a verse en Norteamérica, que son los puntos azules. Sigue la expansión, ven que en Europa, aunque sigue geográficamente la expansión en Europa, ya no siguen la, eh, apareciendo climas nuevos en Europa, ya está utilizando todos los climas en Europa. Y en Estados Unidos, mientras al inicio de la invasión había muchos cambios dramáticos en, en zonas eh, que estaba usando la especie, ya al final ya, ya no habían tantas sorpresas, digamos. Eh, Eso fue un scatterplot, dos dimensiones, eh, de uh, cómo se distribuyó la especie a través del tiempo. Aquí... Súper sencillo, eh, una vista a la distribución de los linajes de una especie. Eh, cada uno de estos boxplots es un linaje. Y eh, um, en función de temperatura. Súper sencillo, ¿cómo puedo visualizar cuáles tienen, por ejemplo, una amplitud de nicho más amplio versus otras que, que tal vez son más endémicas, que tienen un, eh, han sido reportadas en, en condiciones más restrictas ambientalmente, en, en este caso en temperatura? Este otro plota a la derecha muestra cómo se distribuyen el número de píxeles del background, que es en azul, cómo se distribuyen el número de píxeles de mi modelo de nicho, que es en verde. Y cómo se distribuye la, el número de presencias que yo tengo, número de píxeles eh, eh, de, de reportes de la especie en rojo. Entonces, eso me sirve mucho para ver, ok, cómo respondió mi, mi modelo en función de mis puntos, en función del, del ambiente que tengo disponible. Y esto es solo para ver, en eh, eh, función de una variable ambiental, cuál es la distribución de mi especie. ¿Verdad? Sencillo. Esto se puede poner un poquito más complicado, que era lo que mostraba eh, Daniel Jiménez García en una presentación anterior, de cómo ver la distribución de la especie en eh, dos dimensiones. Aquí al lado izquierdo vemos cómo están distribuidas eh, tres linaje, cuatro linajes de una especie. Ah, hacemos los polígonos convexos eh, ahí y vemos todo el espacio ambiental que hay disponible, todo el background, los puntos grises. Lo mismo aquí al lado derecho, vemos un parásito, cuál es su distribución global, los puntos eh, rojos y el background en, en, en gris, ¿verdad? En dos dimensiones en el espacio geográfico y abajo en dos dimensiones en el espacio ambiental, ¿sí? Y pueden ver dónde hay clústeres de la especie eh, que está como a, a agrupada al lado derecho de la nube de puntos disponibles de... De todo lo que hay disponible, vean que no se va mucho hacia la izquierda, hacia temperaturas bajas. Prefiere estas zonas aquí con bastante precipitación y, bastante, eh, y, y alta temperatura. ¿verdad? Y esto es súper importante, ese plot, porque eh, me recuerda a, este, eh, a esta otra figura de Williams y, y Jackson, en donde ellos hablan de, de la disponibilidad de ambientes. Y estas son... Eh, la distribución de, de unos árboles en Norteamérica. Y vean aquí en el lado derecho, en términos de temperatura disponible, que este, la especie está agrupada aquí en, en, en el background. el background son estos puntos grises, que es todo lo que hay en Norteamérica, todos los climas de Norteamérica. O sea todos los climas que están aquí, ¿verdad? Y en los puntos negros es la distribución de la especie. Entonces vean que está agrupada en este margen. Mientras puede ir para acá, acá no la encuentran, aquí no hay reportes, pero acá sí llena todo lo, lo que había disponible. Y la idea es, bueno, ¿será que también si hubieran cli más climas disponibles aquí, la especie también utilizaría sus climas? Pues esa es una de las preguntas que tenemos que, que, que hacernos cuando estamos interpretando estos modelos, de si la especie ya no tolera más eh, estas estos temperaturas que están aquí, o, o no está ahí porque simplemente esas temperaturas no existen en Norteamérica eh, en ese periodo de estudio, ¿verdad? Y bueno, pues eh, finalmente eh, de dos dimensiones nos pasamos eh, de los scatter plots de dos dimensiones nos pasamos a tres dimensiones y ya un hay un poquito más de información, ¿verdad? Entonces podemos ver modelos así, en tres dimensiones, donde hay overlap, eh, donde hay sobrelapamiento, y podemos ver eh, modelos como este de la derecha, en donde eh, eh, linajes de la especie que están muy separados geográficamente, tan, tal vez eh, ambientalmente eh, están sobrelapados. ¿verdad? ¿Y qué ganamos entre dos y tres dimensiones? Pues mucho. Esta es una figura de, de, de un manuscrito que acaba de ser publicado eh, en Ecology and Evolution, en donde tenemos tres poblaciones de la misma especie, y esta es una vista en dos dimensiones. Y vean que hay eh, overlap o sobrelapamiento de estas dos poblaciones ambientalmente. Así que ellas eh, casi que usan los mismos climas. Pero si ve, a, agrego otra dimensión, ya el, el sobrelapamiento desaparece. ¿verdad? Entonces, la cantidad de, de información eh, es, en, en función del número de, de, de dimensiones es súper cambian mucho, ¿verdad? Entonces, esto es también para tenerlo en cuenta. Algunas de las figuras que yo les mostraba antes decían Niche A. Niche A. Eh, bueno, la historia es, es un software para, para visualizar um, uh, datos, pero también para hacer análisis. Y esta es la serie de tiempo, según eh, Chao, eh, que es el autor, el, el autor principal, que está aquí abajo, de cómo, cómo se originó. Básicamente es... Eh, fue a partir de su postdoc con Jorge Soberón y Tom Peterson en la Universidad de Kansas en el 2012, en donde, bueno, eh, Tom propone la idea de, de hacer eh, escenarios y especies virtuales eh, en escenarios ambientales y geográficos en abril de 2012, por ahí ya, ya estamos en el aniversario nicha. Y eh, Jorge Soberón eh, propone que, eh, basados en, en datos empíricos, los eh, nichos de las especies podrían ser eh, elipsoidales. Entonces, de ahí empieza todo el, el proceso de evolución de Niche A. Al fin tenemos en el 2015, en, en abril, ya unos tres años después, eh, la última versión de Niche A, eh, con todas las funciones que más o menos están ahorita disponibles y en... El paper sale publicado en el 2015 a finales. Este, y estos son los coautores de, de, del, del manuscrito, ¿verdad? Esta es solo una introducción breve de qué es Niche A. Y yo después voy a hacer un video súper cortito de, de cómo instalarlo y cómo, eh, las funciones básicas. Pero eh, la intención es que sea usado por, por manejadores de biodiversidad, por ejemplo, para hacer modelos de, distribu de distribución de especies, eh, que es A, ¿verdad? Ellos... Mm, eh, ya quieren tomar decisiones basados en sus datos. Tal vez B, que serían los, los que ya de, develan, eh, de, de, de desarrollan teorías, por ahí necesitan hacer especies virtuales, manejar escenarios. Y, y los usuarios C, que son por ejemplo los, los, los docentes que quieren explicar a los estudiantes qué es un nicho, eh, qué es una barrera geográfica, y pues NICHA tiene varias funciones que pueden ser útiles. Y C y D, perdón, es, es, son esos usuarios que eh, actúan en estos tres escenarios, ¿verdad? ¿Qué puede hacer nicha eh, Según Hu Chie Chao, pues primero crear un espacio ambiental, el background. Crear una especie, puede ser una especie virtual que ustedes generen eh, y que después esas, esos, los datos de esa especie los van a exportar a otros modelos. Puede ser Max, puede ser GARP. Y después Niche A, de nuevo, puede visualizar esos resultados. Eh, pueden ustedes también eh, eh, hacer a los modelos binarios, pueden hacer análisis eh, de Partial Rock, pueden hacer análisis de A y C. Pueden, hay, hay varias otras funciones, eh, cuantificar sobrelapamiento de nicho en el espacio ambiental. Entonces, hay varias funciones que tiene Niche A que... que Está, está bastante poderoso y después ver esos resultados ¿verdad? Eh, además eh, para la creación del background se pueden usar variables originales de temperatura y precipitación o utilizar los componentes principales a partir de las variables originales por ejemplo en variables originales aquí a la izquierda tenemos cómo se verían las, las variables eh, por defecto cuando, cuando se despliegan en este espacio ambiental pero si yo las estandarizo, eh, ya puedo ver como que están menos agrupadas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también en, en un video siguiente. Eh, podemos trabajar en dos dimensiones, en tres dimensiones y... Además de la especie virtual que se puede cre crear a través de parámetros, por ejemplo, ustedes encuentran en la literatura las tolerancias de la especie, como las condiciones más ideales de temperatura, pueden generar una especie virtual a través de, de, de eso, o una especie real, eh, a través de un elipsoide o a través de ocurrencias. Si ustedes tienen una, eh, puntos de ocurrencia o de presencia de una especie, pueden generar un moleo de nicho en nicho A, pueden generar barreras eh, y para identificar en dónde está un río y pueden ver eso en el espacio ambiental. Eh, o pueden importar un modelo de nicho, por ejemplo, de Maxent o de cualquier otro software de, de modelamiento de nicho, en, en un ASCII, por ejemplo, o un TIFF, y eh, ver ese modelo aquí en, en nicho A, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que yo tenía por, para esta presentación. Este es mi correo, por favor escríbame si tienen uh, alguna pregunta y no olviden mandar sus preguntas para el curso. Muchas gracias.